Saludos, ya estamos aquí en Peterson Games Y otra vez aquí con Dominations El juegazo de, para Android y celulares Dispositivos móviles Pues aquí estamos desplegando las tropas En este caso vamos a utilizar 6 bombardas, 6 eh, cañones Como ustedes pueden ver y un alrededor de 33 soldados Tropas de infantería En este caso son los lanzafuegos chinos Que son capaces de eh, disparar mucho más rápido que los Soldados con armas de fuego De esa edad De la pólvora de otras naciones Porque este es el soldado Exclusivo que tiene eh, Pues China en este caso Y pues aquí vemos que estamos utilizando Las tácticas de sabotaje Y pues todavía Nos queda bastante tiempo para utilizar No, ya, se acabó Se acabó la táctica de Pues el escudo Sin embargo vamos bastante bien y nos apresuramos damos la orden de ataque a como vimos ya destruimos ya todos los eh, cañones que son los morteros mejor, mejor dicho los morteros que son los que realmente hacen un caos contra nuestras tropas de infantería nuestros soldados porque son capaces de destruir varios al mismo tiempo sin embargo son muy poco efectivos contra las propias bombardas y contra la caballería, ni se diga, la caballería es prácticamente intocable por estos morteros, pero la caballería, como ustedes sabrán, bueno, los que no, pues aquí lo sabrán, que las torres de cañón son las que destruyen a la caballería. Aquí vemos como ya hemos destruido pues hasta un 64% de esta nación que es la griega en la edad de la pólvora prácticamente estamos a eh, pues estamos equilibrados por así llamarle porque estamos en la misma edad de la pólvora ya nada más nos faltan alrededor de tres torres por destruir para que si sí, sus defensas queden totalmente aniquiladas y ...si acaso alguna que otra de estas cuarteles de defensas, que vemos que nada más queda uno, más el, el Coliseo, el Coliseo Romano... ...que es una maravilla que permite crear tropas adicionales, defensivas. Y también vemos que, que ya estamos destruyendo la otra maravilla que era los Jardines Colgantes... Destruimos ya todo, y nada más queda una sola torre por destruir, ahora sí, y teniendo 30 segundos nada más para destruir, para terminar, vemos que, que aquí le subí el volumen, se me había olvidado eh, ponerle el volumen, pero bueno, no importa, eh, y ya, todas las torres defensivas, todas las estructuras de defensas han sido aniquiladas, y ya, Vamos con lo último que es el banco y 100% de destrucción. Y vemos que es efectivo el utilizar 6 bombardas con 33, 30 y tantas tropas de fuego. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video.